Hola, ¿cómo estás? Eh, espero que bien y feliz 2021. Hoy te traigo frases potentes, recursos sencillos para que puedas aplicar sobre todo en los momentos en los que te entra esa rabia por perder. Estás compitiendo o algo te sale mal, eh, no es como esperabas. En esos momentos suele surgir una frustración y entonces empiezas a decirte a ti mismo que esto no puede ser empieza a exigirte, a veces el látigo de siete puntas, ese con el que te das y te castigas a ti mismo como eh, víctima de la situación. En este caso eh, estamos en un mundo competitivo, por tanto, recursos sencillos, sobre todo eh, cosas que podamos decirnos que nos permitan cambiar la experiencia que vivimos. Partimos de que todos queremos mejorar nuestra experiencia de vida y nos interesan recursos sencillos. Desde ahí es de donde parto con esta serie de frases inspiradoras que funcionan cuando las practicas y las utilizas en el momento adecuado. Así que cuando pierdas, eh, por ejemplo, en un juego, ¿no? eh, te cuento mi experiencia personal, a veces jugando al ajedrez, pierdo y me estreso, he hecho una buena partida, pero al final pierdo. Entonces ahí es donde empieza toda esta parte de, del castigo o de la frustración. En ese sentido, eh, las frases que puedes decirte cuando pierdas en un juego, cuando algo no te salga, bien con respecto a alguien, tú puedes decir, el otro ha jugado bien y he estado a la altura. Esa es la frase potenciadora, decirte a ti mismo, he jugado bien y he estado a la altura, he hecho lo que he podido, he estado a la altura. Son frases que te van a reforzar tu confianza y tu propia autoestima. De ahí eliminarás parte de ese sufrimiento, la tienes que utilizar justo en el momento en el que sientas esa tensión en tu cuerpo, esa frustración. Cuando te veas a ti mismo diciéndote de que no debería haber pasado, todo lo que implique eh, decirte o pensar que no debería haber ocurrido es parte de lo que genera este sufrimiento y esta frustración. Así que recuerda, esa es la frase a practicar. He hecho eh, lo que he podido, he jugado bien y el otro, eh, he estado a la altura y el otro ha jugado bien. ¿sí? Luego también eh, una frase potenciadora en este sentido eh, que puedes aplicar es acepto el resultado esta es más difícil no siempre tiene ese efecto liberador en el interior de tu cuerpo y en ti mismo de lo que en este caso es una frase que podemos ir entrenando acepto el resultado tal como es y esta aceptación te va a llevar a un equilibrio interno en el cuerpo eh, dónde poner el foco de qué darnos cuenta de que realmente me siento mejor frente a la situación realmente me doy cuenta que puedo controlar incluso mis propios pensamientos con este entrenamiento. Recuerda, las frases van a mejorar tu calidad de vida, va a cambiar la experiencia y sobre todo, bueno, pues vas a mejorar tu, tu experiencia y los recursos para aplicarlos contigo mismo y que dependen de ti.